막 예쁘게 나오나? 엄청 예쁘게 나와요. 뒤에, 뒤에를 좀 가려주고. 짜잔. 코리아 마크. 끝. 위로. 그렇죠. 네. 가려주고. ¿Cómo están? Bueno, wow, siento que es hace mucho que no grababa así un blog y estoy muy muy emocionada de grabar uno nuevo porque hace poquito regresé a Corea del Sur. Para ponerlos en contexto, básicamente estoy más en Corea, pero sí viajo muy seguido a Perú porque como ya saben tengo mi marca de belleza, de coreane y también he vivido ahí muchos años, así que por varias razones viajo bastante seguido, aunque es muy lejos. Así que hace unos meses me fui, estuve como un mes y medio, casi dos meses y regresé. Tengo varias cositas que hacer, me esperan varios planes, eventos pendientes y les quería poner al día. Así que prendí mi cámara para que me puedan acompañar en estos días aquí en Corea. Primero, primero les tengo un gran chisme. El primer chisme es que voy a empezar a estudiar actuación. Sí, voy a actuar. Hanna en un K-drama. Voy a empezar un curso de actuación profesional junto a otros chicos que realmente se han preparado por años para ser actores, chicos que ya están trabajando como actores también. Así que para mí va a ser un reto, algo nuevo, porque jamás en mi vida nunca había aprendido actuación. Así que no sé cómo me va a ir, pero el hecho de aprender algo nuevo sí me emociona bastante en sí. Y hoy día es mi clase, mi primera clase. No podemos faltarnos a nuestra primera clase, así que me voy a listar rapidísimo para salir y los llevo conmigo a mi clases de actuación. Acompáñenme el día de hoy. 질질 거면 나가요 자 인어공주 교훈 아는 사람 없어요? 다 척한 척할 거면 하지 말고 뒷담화를 까세요 입니다 자 오늘 수업의 결론은? Hoy tenemos que ir todos juntos en grupo a ver un teatro. Es como parte de la clase y empieza a las 3 de la tarde. Ahorita son las casi las 2, así que ya me tengo que mover de aquí. la latte como siempre, que me encanta. Vamos a probar qué tal está. Está muy bueno. Bueno, chicas y chicos, ya llegamos al lugar donde se va a realizar el evento. Es un hotel, aquí se llama Conred, Está súper cerca del centro comercial Taohyeongde, que es uno de mis favoritos. Y también creo que les he mostrado varias veces por aquí, por mi canal. Y bueno, ya llegué, estamos a punto de empezar. Y les explico rápidamente de qué se trata este evento de hoy. No es un evento así divertido, donde van a haber como muchas dinámicas. Pero sí es súper importante porque... Cuando comienzas a trabajar como influencer y creadora de contenido, tienes varias oportunidades de trabajar y colaborar con diferentes marcas. Entonces, es muy, muy importante que conozcas varias marcas y también que las marcas te conozcan. Especialmente marcas que estén de tu rubro. Por ejemplo, en mi caso yo hago más contenidos de, de belleza, de moda. Pero bueno, llegamos a tiempo, todo bien. Como ya les comenté anteriormente, en Corea siempre es muchísimo, muchísimo mejor que llegues unos 10-15 minutos antes a cualquier ocasión, cualquier evento, cualquier cita. El outfit de hoy, como ven, blanco y negro, básico como siempre. Estoy con este abrigo largo. Todavía en Corea está haciendo un poquito de frío, especialmente en las noches. Y como hoy día me voy a quedar hasta la noche, hasta la cena, que me puse este abrigo, aunque ahorita estoy con calor. Parece falda, pero en realidad es un short. Y así, este topsito blanco. Hora de cenar, nos van a dar la cena, vamos a irnos a comer. Miren con quienes estoy, Chan, hola, hola. 안녕하세요. 어 저희 <síntan> <síntan> <muchas> <síntan> hoy es un sábado nublado, como pueden ver. En la mañana estaba lloviendo, felizmente ya paro de llover, así que puedo caminar tranquilamente por aquí. Me encuentro en Hangnam porque hoy día tengo mi clase de actuación sí, es la segunda clase cada sábado tengo mis clases así que me vine por aquí por cannam tenía que preparar un diálogo que voy a actuar para la clase de hoy yo preparé un diálogo así cortito de una serie un drama coreano que se llama Young. no sé si alguno de ustedes lo han visto pero es un drama bastante famoso así que vamos a ver cómo me va hoy día en mi clase con un poquito de leche de almendra antes de empezar mi clase ahí están mis compañeros we'll hola 인사 좀 해주세요 hola vlog 찍고 있었어 근데 하면 교무실에 끌려가서 카메라 그러니까 개인이 아니라 회사처럼 배팅한다고 I have every single one I have every single one of the bleeding body striker to and toss the stretches and you got it? 경민이 걔는... 말리오, 랜, 비포인 훨씬 자연스러운 느낌이 들었는데 조금 더 뭔가 감정이... 보면 되게 거슬릴 거예요 자, 그러면 하나님 여기에서 제가 연출자로 느끼는 부분은 대사를 치기 위해서 이 나머지 엄마! 엄마! 엄마! 엄마! 엄마! 엄마! 우리 그냥... 나머지는 그냥 다 죽이세요 엄마오랑 엄마도 그냥 요즘에 갈게요 엄마 음. 이렇게 돈만 돈만 살면 안 돼? 네, 고십입니다. 박상수 씨죠. 되게 스마트하신 거예요. 지금 보통은 신인 배우들이 테이크를 이렇게 20번, 30번, 80번도 가는 거예요. 올라. 아, 여기 나오고 나오십시오. <웃음> Hola, aquí estoy con mis compañeros de actuación ¿Hay por aquí? Hola, ¿y a usted? Oh, compañeros de actuación, oh, oh, actuación. Compañeros ¿de dónde vives? Oh, español, oh. oh, uh, uh, well, ¿sabes? Hablan un poquito de español porque son muy fluidos en inglés Entonces, pero estudiado español? ¿No? Mucho, mucho Mucho gusto? Yo soy alto eh. Unos dos tres sabe un poquito. Hay que, hay <laughs> que, <laughs> que enseñarles <laughs> un poquito más. Sí, aquí estamos juntos ya terminamos y ya pronto me voy a ir. Me dejaron varias tareas para la próxima semana. Tengo que preparar dos diálogos, o sea, dos escenas en coreano para actuar así delante de todos. Como les digo, yo nunca actué, solo he visto puras series, dramas, películas, pero no nunca me puse a actuar. Entonces, al principio sí me daba muchísima pena salir delante de todos y actuar. Y cuando terminas tu diálogo, cada uno te da su comentario, te da su opinión. Bueno, y en verdad no es que yo haya tenido el sueño de ser actriz o trabajar así actuando nunca lo había considerado o tomado tan en serio pero siento que me va a ayudar muchísimo en, en muchos aspectos mucho viento por aquí porque trabajando como influencer y creadora de contenidos también tengo muchas oportunidades de trabajar con varias marcas en filmaciones grabaciones shootings fotos eh, publicidades y ahí es súper importante la actuación así que siento que con este curso con estas clases voy a mejorar bastante en ese aspecto y que sí estoy bastante contenta es algo nuevo para mí pero tengo mucho ánimo muchas ganas de seguir aprendiendo ya nos vamos a casita y bueno básicamente me han acompañado en estos días en mis primeras clases de actuación en una nueva aventura para mí es algo nuevo que estoy haciendo y me siento muy muy feliz de poder compartirles así a ustedes que ustedes me están acompañando en este nuevo camino en esta nueva aventura ¿Y sí este vlog, este video es hasta aquí. Muchísimas gracias por verme hasta el final y acompañarme en estos días. Entonces yo me despido aquí y nos vemos muy muy pronto en mis próximos videos con tu coreana favorita.